bien, creo que si seguimos hasta el este ritmo vamos a llegar bien y vamos a poder darle a nuestros atletas queridos acá un poco de, de tranquilidad y un evento único para poder competir en nuestro país. Nosotros estamos confiados en que estamos haciendo bien las cosas. Eh, estamos confiados de que los atletas, los dirigentes y todo vienen involucrándose cada uno desde su lugar para poder tener unos juegos exitosos. Hoy día Paraguay ya va a competir, ya va a subirse al medallero y ya es obligado a ser tenido en cuenta y un gran candidato al medallero. El atleta se fue afianzando y también cambiando lo que fue la mentalidad de que sí se puede, de que por qué nosotros así si otras personas pudieron, porque yo no puedo? Y con esa mentalidad es que realmente cre estuvimos creciendo y ya no, ya no veo más como solamente a participar, sino que es me voy a competir y puedo ganar la competencia. Sin lugar a dudas que la medalla es un factor no menor, porque necesitamos de muchas medallas para que la fiesta sea completa y y ese es el esfuerzo, cada uno desde su lugar, como dije, eh, tiene que cumplir con su labor para poder dejar en alto la, la, la bandera de Paraguay. Y, y eso en el caso de los atletas representa tener buenos resultados y dejar el máximo en cada competencia sobre todo. Creo que ese es el objetivo principal. Somos bastante afortunadas poder tener unos juegos de sur aquí en casa y más todavía poder ir a ver otros deportes, además del fútbol.